Bueno, como siempre que nos reunimos, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allá al fondo se ve el acceso sudeste. De aquí, desde allí hasta, hasta donde empieza las cercanías del río, se le conoce como el fondo. En realidad el barrio se llama Barrio San Lorenzo, pero yo hace casi 40 años que vengo al barrio. Empecé mi militancia juvenil aquí y estoy de celebración. Este, por primera vez fui literalmente compañero, porque si se dice que la palabra compañero quiere decir compartir el pan. Este, aquí fue la primera vez que me compartieron el pan. A veces estaba duro, a veces estaba hablando, pero era lo que los compañeros tenían y lo compartían conmigo. El Padre Luis Sánchez, nuestro cura y compañero Luis, fue parte fundante de todas estas transformaciones. Fue y es un militante de la opción preferencial por los pobres. Ha estado en cada episodio de transformación en nuestro barrio y fuera de él. Es para nuestro barrio en general y para la cooperativa en particular un ejemplo de persistir en la esperanza, de la alegría de concebir la vida como un proceso de lucha y permanecer en él con casi 84 años de edad. A mediados del siglo pasado, un poquito después, 1958, fue elegido Papa Juan XXIII. Él eh, convocó esta reunión. Esta reunión de todos se llama Concilio, Concilio Vaticano II. Y ahí se hablaron muchas cosas que todavía están tratando de cambiar esta iglesia que somos nosotros. Ahora estamos acostumbrados a celebrar la misa de esta manera. No siempre fue así. Antes, el sacerdote estaba de espaldas, y celebraba la misa en latín. Nos dice Rubendri, en la década del 60 se produce el descubrimiento de que los hombres somos seres esencialmente sociales, por lo tanto no podíamos despreocuparnos de lo social. El papado de Pablo VI produce una encíclica fundamental, la Populorum Progressio, que abre las puertas a la resistencia popular. En 1967, el documento de los Obispos del Tercer Mundo, presidido por Monseñor Elder Cámara, plantea que el socialismo tiene valores que están mucho más cercanos al Evangelio que el capitalismo. Esto abrió directamente las puertas para juntarnos y trabajar en función de una nueva sociedad. Es así como surge, a fines de 1968, el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Lógicamente... Eh, siendo acá en Argentina una iglesia un poco conservadora eh, no, no se adhirió totalmente a lo nuevo que venía y que surgía del concilio Vaticano II y más que todo de Medellín, Medellín cuando se hizo Medellín los curas, los, los, los obispos argentinos no estuvieron muy conformes con todo lo que salió Yo estaba yo, eh, ya en Wilde y en base a eso se forma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en el cual milité desde un comienzo. Tanto el Concilio y Medellín sentíamos en, nuestro, en nosotros eh, un deseo de cambiar en cierta medida lo que era la iglesia institución, la iglesia del poder, para poder hacer una iglesia más cercana al pueblo, ¿viste? y una iglesia más comprometida con la realidad de, que sufría nuestro, nuestra gente, principalmente los más pobres y los más marginados. Pero a los 16-17 ya en la parroquia donde yo empecé a militar, yo, decir, yo para que se que era un poco así yo en cuarto y quinto año del colegio secundario colaboré con el padre Mujica en la 31 eh. yo trabajaba en eh, A ver, no era, algunos dijo una mano derecha, la mano derecha, de nada yo era un, un estudiante secundario que iba le daba una mano, iba, lo, iba martes y jueves a hacer apoyo escolar y a veces iba los domingos a misa eso es lo que yo hacía, nada más aunque después charlé varias veces con Carlos le acompañé en alguna cosa, estudié en otras cosas pero, ¿no? este... Con esa militancia, etc., en la parroquia donde nosotros estábamos, que era una parroquia eh, céntrica de Belgrano, eh, empezamos a, a leer los documentos de Medellín en el grupo de jóvenes. Y eso nos, nos valió que el vicario, el cura, que estaba ahí, no el párroco, el párroco no se metía, pero estaba de acuerdo con lo que hacía el vicario, no se echara por comunistas de la parroquia. Mm. Esto también determinó que después, más adelante, algunos de esos compañeros están desaparecidos de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Bueno, mi nombre es Juan, yo estoy en este barrio desde el año 73. Eh, conocí a Luis cuando llegué, él ya era el sacerdote que venía a dar las misas. En ese entonces las misas se daban en la escuela. Recién un tiempo después hubo un pequeño local de cartón. En donde empezó a funcionar lo que hoy es la parroquia de Valle. ¡Ah! Luis es un personaje. ¿Qué te puedo decir, Denise? A Luis lo conocí cuando tenía 16 años, que 17, en una iglesia en la cual él hacía poquito había llegado. Y nos reuníamos en distintos lugares a veces se encuentro nacional. Acá nos reuníamos en Avellaneda o en Quilmes, porque era la misma diócesis. Sí. Me acuerdo que uno de los lugares donde a veces nos reuníamos era en Villa Itatí, donde estaba el padre José Tereschi, que después lo secuestraron y apareció muerto. Uh -huh. este, otras veces en lo de Palinelo, a lo mejor. En lo de Miguel Grímax, que está en Florencio Varela, Eliseo Morales. En ese entonces no me acuerdo si era que trabajaba en la gráfica o de verdurero, no me acuerdo bien.